Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección te enseñaré a restaurar Adobe After Effects a sus valores de fábrica. Bienvenidos. Lo que tienes que hacer es dirigirte a abrir el programa, simplemente con doble clic, y automáticamente tienes que presionar este atajo de teclado: Shift, Alt, Control en una PC o Option, Comando, Shift en una Mac. Debes esperar hasta que te salga este mensaje, damos clic en OK. Esperamos unos segundos, se nos abre el programa y lo tenemos ahí listo. Estoy seguro que este truco te ha ayudado muchísimo en tu formación profesional. Suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección. Cuídate mucho, chao.